Hola Sagitario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, con amor, con apapacho. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Y bueno, estamos aquí para entregarte tu guía de los últimos 15 días del mes de enero del 15 al 31 de este maravilloso año 2020. Este año que es un año espejo en energía, que nos va a permitir observar con claridad aquello que hay que sanar en nosotros. Sagitario, y bueno, vámonos con tu guía. Te invito a seguirme para ponernos en disposición, para abrirle las puertas a Dios, a los arcángeles, a tus guías espirituales, a Jesús te pido que cierres tus ojitos e imagines cómo se abren estas puertas de comunicación para que recibas la guía que ellos tienen para ti el día de hoy y que será entregada a través de mi voz, para que encuentres esas palabras, esas frases, que le den paz a tu alma, que le den paz a tu corazón. muchas gracias, ya puedes abrir tus ojitos vamos a ver qué tienen para ti en estos momentos para este periodo del 15 al 31 de enero en tu energía Sagitario solicito permiso para conectar con tu energía y entregarte la información que quieren comunicarte Vamos a ver, tienes la primera carta, tienes el vuelo boca arriba, en este momento puedes, eh, tienes esta capacidad, esta apertura para darte cuenta de todas las, la serie de oportunidades que tienes de resolver ciertas situaciones en tu vida, te invitan a continuar. Conectando con este poder, con esta energía sutil que es tu alma Para que puedas identificar aquellos mensajes que te han estado enviando A través de personas, a través de anuncios, imágenes En donde te dan el paso a seguir ante estas situaciones Tienes la protección del tesoro boca abajo También te dicen que es importante que valores en estos momentos, valores todo lo que se te presenta en la vida. También eh, y esto incluye valorar el trabajo, valorar las actividades de los demás, valorar tu propio trabajo, tu entrega, eh, hacer esta valoración total, no solo de la parte material, sino también de la espiritual, de la parte eh, emocional propias y de las personas que te rodean. Puesto que estás viviendo muchos cambios, cambios que te están llevando a descubrir tu potencial, tu verdadera esencia. Te invitan también a que trabajes en la humildad de dejarte guiar. De pronto pides ayuda y cuando la recibes es como si la aguacharas en un saquito y la amarraras y la aventaras lo más lejos de ti. Y entonces sigues haciendo las cosas de la misma manera queriendo tener resultados diferentes, Sagitario. Es muy importante que te dejes guiar, que si te acercas con una persona y le pides su ayuda, tú estás solicitando esa ayuda, hazte responsable de esa solicitud, ábrete a seguir la guía, continúa con la guía, preguntas, todas las preguntas que tengas que te pide claridad, pero no, no le pidas la claridad a la persona, sino conecta con tu alma y pídele que a través de los arcángeles, que a través de Dios tú puedas vivir esta claridad, valora también el trabajo de las demás personas, el servicio, es un acto de respeto, es un acto de humildad, es un acto de abundancia también, porque cuando tú te valoras y tú empiezas a reconocer tu valor propio, te das tu lugar, te das tu propio respeto, comprendes que lo que las personas llegan a ofrecerte y compartirte también tienen un valor. No solo monetario, un valor eh, más profundo, un valor de entrega, un valor de abundancia. En la medida que hagas esta nueva conciencia, y te abras a esta nueva conciencia, muchas de tus situaciones se estarán resolviendo, porque lo que está estancando tus situaciones es tu propia energía, estás vibrando, en algunos momentos estás vibrando en energía de escasez, en energía densa, de miedo, de incertidumbre, Pero eso es solo una ilusión de tu ego, pues en la verdad tú eres hijo o hija de Dios y mereces esa abundancia, mereces esas oportunidades. Permite que este movimiento se geste de una manera fluida, puesto que al permitirte y al seguir la guía y al respetarte en este momento, Viene este éxito en todos los sentidos de tu vida, cabalgar sobre las olas significa como que encuentras el camino y síguete por ahí y síguete dejando guiar y sigue aplicando la guía para que entonces ese camino se expanda, sea expansivo hacia las diferentes áreas de tu vida. En estos momentos pareciera que te sientes perdido, perdida y esto es justamente porque tienes una sobreexigencia de cumplir tu moralidad, de cumplir con los demás, de dejarte de lado, de no saber hacia dónde ir, pero también quisieras continuar en una zona de confort, como si ya supieras, es decir, ya sabes qué es lo que realmente quiere tu alma, pero lo cómodo y conocido es como, como lo que quieres mantener cuando eso ya te están diciendo, ya no es por ahí. Y eso aplica también en tus relaciones. Hay personas que mantienen eh, relaciones, noviazgos, matrimonios, en donde ya no hay ni siquiera comunicación, en donde ya no existe eh, este compartir emocional, sino ya solo están juntos porque firmaron un papel y porque la sociedad dice que se tienen que quedar juntos para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Eh, toda esta moralidad y estos condicionamientos y de pronto esta frustración energética se ve reflejada en todas tus áreas de la vida. Es momento de que comprendas que el hogar no es una persona, no es una casa física, no es mudarte de departamento e irte a otro país, a otro estado, es conecta con tu alma y ahí está tu hogar. Ahí es donde perteneces no mantengas relaciones, no mantengas eh, compromisos en donde no eres pleno y solamente estás por una obligación más que por un genuino deseo de continuar y esto te lo dicen porque en la medida que te des la oportunidad de reconocer todo esto que te están diciendo el modificador del mapa mágico es le vas a abrir, le estarás abriendo la puerta a unas nuevas manifestaciones energéticas más elevadas. Porque has liberado, porque a, a través de esto te piden que liberes ese espacio para que las nuevas manifestaciones en tu vida se den. Este movimiento que estás teniendo siempre es hacia adelante, hacia nuevas formas y te lo refuerzan con la carta del mapa, eh, perdón, el modificador del mapa mágico. El cambio en la vida siempre es constante. Siempre, toda la vida es un cambio constante y pareciera que es rápido, sin embargo es a tu ritmo, permítete vivir ese cambio. En las relaciones, en el amor, tienes eh, la invocación mágica de cabeza, quiere decir que tienes esta, estas ganas de ser auténtico, estas ganas de amar, estas ganas de expresarte, de de ser tú mismo, tú misma, y te reprimes justamente por esto que te decían acá, quieres cubrir condicionamientos, moralidad, deber ser, ya no estás siendo tú, sobre todo si llevas relaciones de hace muchos años, en donde hace muchos años dejó de haber esta pasión, esta entrega, este cariño, este compartir genuino, y si tú te mantienes eh, o te Forzas a mantener esta situación en tu vida Lo único que estás haciendo es Mantenerte en escasez Llevar tu energía a la escasez Y por tanto Tus relaciones serán escasas No has querido escuchar esta guía No es que ya te lo han dicho varias veces No lo has querido escuchar aún Es momento de que te abras a estas posibilidades De ser honesto, honesta contigo mismo Y activar Tu autenticidad liberarte, no te resistas a las separaciones y no solo separaciones físicas sino a esta separación que tu alma quiere que tengas del ego deja ya el ego, deja ya el deber ser hazle caso a tu alma lo conocido y lo que ha sido constante en tu vida no siempre es lo mejor para tu alma en realidad solo es un reflejo del miedo que tienes por vivir la vida, por ser, por volver a tener esa chispa. Hazlo de una manera consciente y responsable para ti, para tu vida, para tu proceso y el proceso de quienes te rodean. Mantenerte en relaciones donde ya a simple vista y donde ya hace años se acabó este, esta conexión, eso sí es un acto egoísta no es un acto amoroso puesto que te estás poniendo en el juego del ego donde uno es víctima, victimario y salvador aún sea el papel que tomes hay sufrimiento deja ya esa necesidad ve por lo que realmente quieres no te va a pasar nada más que todo lo mejor y eso es lo que todos queremos una vez que te seas fiel a ti mismo, a ti misma, tienes el arroyo mágico, todo empieza en la parte financiera, todo empieza a fluir de una manera impresionantemente positiva, date esa oportunidad de ser honesto, si realmente quieres reactivar tu, eh, tu economía, por ahí diferentes personas, sagitarios que conozco, han estado experimentando este bloqueo energético en sus finanzas, y la raíz de ello es que no han sido totalmente honestos consigo mismos. Muchos de ellos, y posiblemente tú también lo estés experimentando, sienten que ya están tocando fondo, ya no pueden más. Ya quieren renovación, una nueva vida, o unas nuevas oportunidades, quieren brillar, quieren realmente ser creativos, creativas con sus vidas y de esta forma aplicarlo a la forma en la que están generando sus ingresos. Permítete esto Permítete ser Innova, crea Sagitario eres muy creativo Muy creativa Date esa oportunidad de mostrarle al mundo quién eres en esa parte Y al hacerlo tienes la laguna sagrada Todo se empieza a mover De una forma Bonita, una forma ligerita Pausadita Pero satisfactoria Date cuenta el arroyo mágico y la laguna sagrada son la culminación. Ábrete al cambio para que culmines en la manifestación económica de acuerdo a lo que tú quieres vivir. Todos queremos vivir bien. A todos nos gusta lo bonito. A todos nos gustan los lujos. Eh, decir que no nos gustan es como querer mostrar una falsa humildad. No, la humildad es ser honesto. Sí, a todos nos gusta lo bonito, lo bueno, nos gustan los lujos, nos gusta eh, comer bien, nos gusta tener eh, en abundancia muchas cosas y también reconocerla. Lo importante de la abundancia es que reconozcas que siempre has sido abundante, que nunca te, has, te ha faltado nada en realidad, puesto que ya todo te ha sido dado. Y de esa manera también tienes ese derecho maravilloso, ese... Esa herencia maravillosa de disfrutar lo bueno, lo bonito de la vida. Déjate disfrutarlo. Sagitario, gracias por estar aquí con nosotros. Deseo hayas encontrado respuestas, una guía, una palabra que resuene en tu corazón para que juntos continuemos sanando en este camino llamado vida. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Déjanos tus comentarios y también si deseas una guía personalizada, la agenda ya está abierta, ya hay muchas personas eh, interesadas en tener una guía personalizada. Déjanos tus, tus datos en bio, bio neurosabiduría.com y en respuesta te enviaremos las opciones que tenemos para ti para que vivas esta experiencia y continúes sanando de una manera más detallada y más eh, directa aplicada en tu vida. Muchas gracias Sagitario, te mando un beso.